¡Hola wow a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y hoy estamos con un vídeo más o menos aleatorio de Pokémon. Esto es porque ha salido un nuevo desafío y no tenemos más que venir aquí a... de minijuego global, perdón, no es un desafío, sí, es un desafío, minijuego global. Y vamos a hablar con esta chica y vamos a comprobar cuál es el minijuego global que está actualmente. Nos dice, hay un nuevo minijuego global disponible. Para participar en él, habla con la encargada. Estamos comprobando el juego. El minijuego global. y se demuestra cuántas veces eres capaz de defender tu título de la Liga Pokémon durante el periodo indicado. Entonces, ¿quieres participar en el minijuego global? Claro que sí. Me escribí. Si consigues un récord nuevo en este minijuego, sus su, su registros se actualizarán. al seleccionar la opción comprobar cuando hables con el asistente de la FETI Plaza o bien mediante la función Sincronizar Juego. Perfecto. Estaban comentando que si estás eh, si estás inscrito en, la, en lo de la GTS y demás eh, en el Global Link, pues te darán 4.000 puntos siempre y cuando hayas ganado una vez la, la Liga Pokémon y hayas defendido tu título. Eh, y si no, pues 2.000 puntos para la Festi Plaza. Entonces, ¿está todo correcto? Ah, vale, esto es de otro, de otro minijuego que yo hice Entonces me dan 4.000 fiestas y monedas Perfecto, ya tengo un montón eh. El nuevo rango la y 15, bueno, esto ya Ahora viene Chris me, me da la charla y me dice que si quiero Un nuevo local Establecimiento para, para aquí a, a darle del Azul, va a ser que no No me interesa eh, Creo que se traba un poquito El audio, vale, así que tenido una pepita gracias por la pepita vale chao pescado nada pues no yo me vuelvo y vamos a lo que hemos venido venga salimos hay que defender el título de campeón para eso estamos aquí en, en la en la liga Pokémon y, y vamos a, a, a desafiar el alto mando para para así defender mi título. Por cierto, es la, es la segunda vez que voy a pasar la liga, ¿vale? Así que, la verdad, ya hace tiempo porque el Nuzlocke, aunque todavía no está terminado, yo lo acabé hace tiempísimo, sí. tiempísimo hace bastante tiempo, y yo no me acuerdo ni de qué Pokémon traía... Ni, ni nada. Entonces, a ver. Eh, aquí, ¿quién era? No me acuerdo. Vamos a, a probar suerte. Pero bueno. Lo importante. Vamos contra Caudal. Y vamos al primer combate. Bien, empezamos. Caudan de alto mando, trae cinco Pokémon. Ariama, el primero. Mi Mifio está. es un buen Pokémon contra los tipos los de tipo lucha porque es fantasma, por lo tanto no le va a afectar. Y al mismo tiempo es hada, por lo tanto va a usar Carantoñas ahí a Happy Pala ¿Cómo? ¿Cómo? Me cago en la leche. Y encima me tiro el conmigo agudo. Pues nada, no pasa nada, venga, Carantoña otra vez. ¿Cómo va a fallar un Carantoña? Las posibilidades de que falle son casi nulas. En fin. Venga, beware. Nada, seguimos con Q. Con Vamos a luchar con nuestra cara Antoña. Ostras, no contaba con eso. Tiene la Rambría. Colines, Otra garantoña. ¡Hijo de perra! Bueno, hijo de osa. <ríe> vale, ¿y si ahora usamos un chupavidas? Venga, ya sé lo que está intentando hacer, así que... Chupavidas... ¡Qué poco le quitó! ¡Qué mal! Uh, Cara antoña. Por cierto, si me preguntan por qué Mimikyu tiene más aso Ni idea <risa> Ni idea, no sé qué, qué Estrategia me ideé Pero ni idea por qué tiene más aso ¿vale? Vamos a usar Chupavidas otra vez Por si le dan por usar otra vez un restaurador. Beware, fuera Crabobinable Seguimos luchando Hielo lucha Vamos a usar una cara antoña Yo creo que se lo carga Bien igual es que tiene un montón de defensa física. Poliwarth. Eh, Seguimos luchando. Porque Poliwarth no creo que tenga ningún... Nada de... De tipo... Uh, mira. Vamos a usar <ríe> En fin. Ostras. No conté con eso. A Primip. Pues nada, vamos a seguir luchando. Y Carantoña. Carantoña, te vas a comer una Carantoña con arroz y bacalao. Chao, Primip. Nos vimos. Vale. Adiós, Caudal. No me interesa lo que me vayas a contar. Gracias por las perras. Perfecto Que no me interesa nada de lo que me ves a decir, gracias Bueno Vámonos Y voy a hacer una pausa Para mmm, curar a Mimikyu Bueno, Mimikyu curado Vamos al siguiente Aquí Venga Hola, Mayla, que no quiero hablar contigo, simplemente pelear, así que venga. El castillaco de piedra, venga. Maila se pone toda sexy para pelear, así que vamos a por ella. Pokémon lleva Maila, todo de roca. Empieza por Relican, me cago en todo, agua, agua roca. Y yo con Sarpido, venga, no pasa nada. Venga, luchamos. Hacemos una Mega, venga, vamos a usar Cascada. Y yo creo que aún así se lo carga. Por cierto, es la primera vez. Que voy a usar una mega evolución, pero en toda mi vida no, en, en todos los juegos de Pokémon Luna o Sol. Voy a desactivar. ¡Uff! Uh. ¡Ey! tiene recoil. Toma. Muy bien, eso. Él solo se mató. Venga, vamos a ir con Sarpido que me encanta el Mega Sarpido, la verdad. Que soy muy curioso, porque le tengo un miedo a Férrimo, tengo muchísimo miedo a los tiburones, una fobia enorme, y sin embargo, Sarpido y Mega Sarpido es uno de mis Pokémon más valorados de, de, del juego de, de Pokémon casi casi en la totalidad. Pero bueno, no, no sé. Será que yo veo un Sarpido y me cago todo. No sé, tengo mucho miedo. A ver, Mmm. Acero y roca. Cascada, venga. No creo que vayas a, a, a sobrevivir ese Paz. Vale, todos los Pokémon cargados a usted. Gracias, Mayla. Brillo mágico. ¡Me cago en todo! Eso sí se lo puede cargar. Bueno, lo, lo aguantó, lo aguantó. Algo me dice que la muchacha esta lo va a... Um lo va a curar así que vamos a un colmillo de hielo Jeje. debería estar prohibido usar objetos durante la batalla con, lo... con con el alto mando pero bueno una cascadita y para fuera chao Yo no sé para qué me agregan al chat de, de Facebook. Y también. Golem. Venga, vamos a seguir. Golem no creo que tenga robustez. Bueno, sí puede ser que tenga robustez. Pero es un gran enemigo contra mi Sarpido porque es de tipo eléctrico ahora. Pero bueno, vamos a la cascada. Y yo creo que se lo carga. Otro con robustez. Chacho, Mayla. Puño trueno. <risa> Adiós, Sarpido. Eh, vamos una cosa, vamos a cambiar a Dustrio y vamos a usar un terremoto. Ah, no lo curó, no curó algo, ¿vale? pues nada. Fuerte... Un terremoto para quitar un PS. Qué fuerte, qué fuerte. Eh... Venga, vamos a seguir luchando. Mm -mm. Venga, vamos a usar calza Hierro. Y Lican Rock y Maila fuera. Perfecto. Chao Maila. Gracias por venir. Gracias por participar. Esta parte, por ejemplo, la puedo cortar. Pues nada. Vamos a curar a los Pokés y a por el siguiente. Bueno, ya están todos curados, vamos a por el siguiente o la siguiente. En este caso la siguiente. Ya por el, por la imagen del principio ya sé quién es. Venga. Sarala. Sí, ya sabemos quién eres. Venga. ¡A por ella! Venga, Sarala, cállate ya y vamos a luchar. Venga, contra Sarala. La Sarala. Cuatro Pokémon de tipo fantasmas todos. Saca Sablage. Me cago en la leche. Este es el que más me cuesta porque es, es fantasma siniestro y nunca tino con quién tirarle pero bueno vamos a evolucionarlo le damos una puya nociva y después por pues llegar solo el manene y después ya veremos qué hacemos por lo pronto no tiene nada que me pueda hacer efectivo así que no me preocupa sorpresa ¿No? No efectivo, pero sí un poco toca narices. Entonces, venga, vamos a apoyarnos nociva. Por si acaso puede ser envenenado. No es muy eficaz. Demolición. Uf. Eso sí es súper efectivo. Pues mira, ya sabemos que ataque puede venirle bien un Sableage. Eh, vamos a usar cascada. Showsablage Drifling Seguimos luchando Es volador Fantasma Y se va a comer un triturar Como un día fiesta Aunque también podría hacerle Un colmillo de hielo Pero este va a hacer mucho más daño Resquicio Hijo perra Prosla. Tipo hielo Fantasma Triturar. Chafroslas. O pan Uno, dos, tres. Tres. palos Bueno. Tierra y fantasma. Vamos a tirar por la tía, por el. por el agua. Bien. Palos han debilitado. Y del misel Del, del Mise. Sigo sin saber quién puede ser ese Pokémon. Ah, el Ancla. Mm. ¿Acero Fantasma? No, este es el que podía coger triple. ¿Es planta? Planta Fantasma. Planta acero, bueno Sí. Es planta fantasma Así que. triturar Y debe irse para el fondo el mar Planta fantasma Que podría ganar el, el, el triple. El triple tipo con acero usando la con la habilidad que tiene Venga. Venga, Sarala, cállate y ya, anda. En alto mando, los altos capitanes. Venga. Falta uno. Así que vamos a curar. Bueno, vamos a por el último. Que no recuerdo nunca bien, puede ser. Vale, este. Este era alguien que no era de los capitanes. ¿Cómo se llama esta chica? La verdad es que no estoy muy seguro cómo se llama. Hola, ¿cómo te llamas? Eres una capitana que nunca fue incluida. Cajil. Tiene el nombre de Kahuna Pero bueno, interesante Y juega al golf sacas eh. Saca Skarmory coladora mm. cero Emolga, emolga Venga, emolga Usa un rayo ahí Y déjalo para ti difuso uh, Robustez, como odio Ese Esa habilidad, por Dios Ay Dios, qué empolador. Que esos tipos roca es tipo súper eficaz Venga eh, Yo voy a usar otro rayo porque temo que la va a so Lo sabía Ay. Y lo va a estar haciendo así un par de veces Porque como tiene robustez Así que ante Ante lo que ya puede estar haciendo este muchacho Vamos a meter a Turtonator, creo que es Sí Porque ahora va a usar un restaurador Ah, ¿No? Sí, pero ahora en el siguiente sí que lo voy a usar. Así que le vamos a atacar, pero flojito. Eh... Vamos a por un pulso dragón. Que es poco eficaz. Bien. Pues no. eres más. Mmm. Miércoles, uso púas Chacho, chacho Tucano Vamos a meter a Molga No creo que se lo carguen porque Molga al volar en teoría las púas no tiene por qué afectarle Pero creo no que sí no, no le afecta. Toma. Mete tantas púas como quieras, capulla. Eh, rayo. Contra tu canon. Que se está. Que se le está calentando el pico a tu canon. Que es más rápido que molga Ojito, que molga súper rápido. Crobat. Nah, seguimos luchando. Venga. Rayo. ¡Y me voy a <ríe> Oye, Molga es un caquitas, pero es un buen, un buen Pokémon. Oricorio. Uh, Seguimos luchando. Seguramente es un Oricorio de los amarillos. ¿Y? Un Oricorio con, con tipo fuego. Da nah, igual. Lo mismo. Y Cah y Cahili se está guardando al último Pokémon que es un Mandibus. Hmm. Vale. Lo que quieres que te diga, ese Mandibus se va a llevar el poder Z de rayo. Y a último destructor. Ahora es súper vulgar. <risa> Es una emolga fase 2. Y vuelto y destructor. Cárgatelo. Sas. Chao. <ríe> Mándibus para la calle. Venga. Ah, a llorar la otra, anda. bien, venga venga Kahili. sí, venga a Capitana capitán, anda en fin, será fin ya hemos terminado con el alto mando y ahora tocaría con el contra el campeón, por eso se nos habilita ahí en el medio, así que primero que nada vamos a curar a los pokés vámonos a contra a defender el título de campeón subimos por aquí ah que el campeón soy yo <ríe> alguien viene Tilo venga Tilo tú vienes a a, a, a, a pelear contra mí tú yo creo que Tilo ha mejorado mucho. Trae 5 Pokémon y usa Raichu. Bad decision for me. Bueno, estamos a la par de igual... Estamos en una igualdad bastante... bastante notoria. Porque yo tengo un Sarpido que se va a convertir en Mega Sarpido que con un tito se puede cargar ese Raichu. Porque el Raichu tipo Alola tiene lo que tiene, que es psíquico. Si no, tendría toda la ventaja ahora mismo Tilo. Pero bueno. Vamos con el Sharpido. Usa Triturary y se carga el Raichu. Venga, venga, cárgatelo, cárgatelo. Bien. Adiós Tilo. Comala. Uy, comala. Eh, tipo normal. Venga, Vamos a usar a Crabominable. Es la primera vez que veo utilizar a alguien a Comala. Estaría guay utilizarlo un... como un Pokémon sorpresa, porque nadie se lo espera. Aunque la verdad que no sé cómo sacarle partido a su, a su habilidad. Pero bueno, ya, ya buscaré la manera. Vamos con, el... con un Puño Incremento. Se carga el Comala la primera y sube mi ataque. Saca Flareon Tampuyo Contra Flareon vamos a usar a... A Serpido Que se lo va a cargar de una cascada Uy, me puso ojitos tiernos ¿Me vas al ataque, no? Sí. Bueno, no pasa nada. Chao, Flareon. Un crabo minable. Tipo lucha, tipo hielo. Pues vamos a meter a Turto, Neitor... Podría haber sacado también a... No, hice bien. Lanza llamas. Bien. Primarina. Ada. Agua. Y agua Venga, Emolga Venga, hombre Emolga, usa tu poder Z y un gigavolti destructor Para cargar esta primarina Ahí está <ríe> ¿Por qué Tilo no utiliza... El, el anillo Z con Primarina, la primera que lo saca. No sé. De verdad, esta sería más rápido que, que Mulda. ¡Chao Primarina! Y ya hemos defendido el título. Y aún esto me dan 4.050 monedas. Venga, sí, que sí, que sí. ¡He defendido el título! ¡Bien! Al defender el título, pues bueno, ya deberíamos ir nuevamente al, a la Festa Plaza. Y de esa manera ya estaríamos registrados y ya tendríamos el primero y ya con eso nos aseguramos entre 2.000 festimonedas y 4.000 festimonedas. O sea que no está nada mal. Entonces, vamos a la festiplaza. Festiplaza. Y deberíamos ir a sincronizar o oh, venir aquí. Y hablar con la chica esta. Comprobamos. Ahora se volverá a conectar internet y todo el rollo, así que voy a darle para adelante. Comprobando la información, pero no en un instante. Actualizándola perfecto. Bueno, decir que en la descripción dejaré toda la información de este este mini código global. Dice, récord actual de la pintora, 1. Recompensa entre 400 y 4000 festimonedas. Está muy, muy, muy, muy bien. Así que, bueno, ya hecho todo esto, pues nos podemos marchar tranquilamente y espero que les haya servido y que sepan ya cómo... Bueno, espero que les haya gustado los cinco combates, cosas que no, no los vemos no tan, tan, tan a menudo en mi, en mi canal, y que les haya gustado el equipo. Pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos nuevamente en mi canal. Por cierto, si te ha gustado no te olvides de darle like. Pues nada, hasta luego. ¡Adiós!